tenido también había tenido problemas entonces hice el intercambio de dos años que fue lo que me recomendaron cáncer? el año anterior fue soja y después fue eh, arveja soja. la idea con esto es tratar de relevar distintos lugares, o sea si vos sabes que tu lote tiene distintas características por ejemplo más alto más bajo uno que hubo más problemas uno que está lindando a algo que te preocupa tratar de abarcar con, con el monitoreo esos distintos lugares y En este lote, en eh, cualquier parte había bichos <risa> bueno, sí. cuando sí. hubo, ya sí. te digo, pero hace dos años bueno. o sea, no. así que okay, no es, bueno, es bueno. que una zona que estaba más concentrada no. no ¿Y, qué problema? ¿Y de bichos, cuando haces bichos, tienes idea qué es lo que cómo era el daño? Qué, y qué y principalmente que, era taladrillo La idea sería hoy, ver qué es lo que hay y siempre lo que hay que tratar de hacer es registrar la superficie me parece importante porque Así uno puede tratar de ver si se puede asociar lo que va encontrando ahora con algún problema que tenga. ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Cómo ¿Eh? Sí, no, Todo Sí. hoy va a quedar más tarde. Sí, sí, ahí. Pero bueno, más es lindo. Estado, está lindo. batata que van a cosechar vacilo para este, a ver si la podemos tener entre cuatro cinco 6 meses que dure entonces por eso por ahí van a ver que la hay, vamos a hacer una prueba con estas canastas que por ahí están forradas porque de alguna manera hay que tratar de la batata eh, que no se golpee, ah, no se golpee ¿sí? es un poco le, va, le vamos a pedir un esfuerzo de que traten de cuando junten la batata, minimicen todos los golpes, digamos, este, que le puedan producir. Vamos a ver si aguanta esto, es una prueba, es un, es un material que, como ahora, este, sale media... no hay con barro, este, por eso son, son cerrados. ¿sí? Yo fui para comer, para carnavales. Sí. Fue una multitud de gente. Ah, la gente está afuera, no está, sí. digamos... Y ahora con nosotros a la fuera. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de mejoramiento. Después Mariel nos va a, a contar avances sobre el manejo de enfermedades y después vamos a ir un ratito al campo donde vamos a, a ver el ensayo, los ensayos de este año y después vamos a volver al salón para hacer una, una pequeña selección de, de seis materiales que, que venimos seleccionando acá en, dentro del programa de mejoramiento. El mercado busca la batata anaranjada pero con la, con la piel anaranjada que tiene que ser la piel finita ¿Eh? Vale, para que eh, la eh, raya o sea, la, el así bonito, y la pone en el microondas el, el y bonito. con eso bueno. es otro tipo de cosas en cambio esta tiene que pelarla fuerte este porque tiene que gruesa y lo que es eh, tirando a pulpa más crema marcamos dos es lo que te puedo decir Perfecto. y lo que Pero es. por el mercado no estamos viendo lo que es. rinde porque el rinde por ahí lo tiene más el que es a manejar Sí, sí, sí. El objetivo de hoy era renovar el convenio que firmamos en conjunto el municipio, la empresa de Germán Villar y, y el INTA para llevar adelante esta prueba del silo de batata con el objetivo de mejorar la, la poscosecha de esta hortaliza que, que hoy tiene tanto auge y que intentamos todos reposicionar en el mercado. Siempre es bueno cuando uno firma un convenio, porque lo que importa no es lo que uno está poniendo ahí en el papel, sino que detrás de eso hay un montón de trabajo. Y le agradezco un montón, eh, fundamentalmente a los productores que han aportado para esto, para que esto sea realidad. Y esto es lo más importante, conformar un equipo ¿no? para lograr un objetivo, y el objetivo se está logrando. Gracias a, a todas las partes, al municipio, al INTA, a los productores, por más años más de innovación en el agro. meses y cinco días que armábamos el silo, el silo batata, que es un convenio que tiene Junta San Pedro, la Municipalidad y Germán Villar, que es el dueño de la tecnología de este silo batata, con el aporte de los productores, que han eh, aportado 30 toneladas de batata para este ensayo y bueno, lo estamos desarmando para evaluarlo, eh, vamos a llevar los bolsones a, los, a un lavadero. Y ahí vamos a ver el rendimiento y lo vamos a comparar con el rendimiento de una pila tradicional. Lo que vamos a hacer es evaluar la incidencia de podredumbres, eh, vamos a tratar de determinar el agente causal y también vamos a dejar en cámara húmeda para seguir evaluando en los días posteriores. Eh, y vamos a comparar luego estos datos con los obtenidos el año pasado. Lo que necesitamos nosotros que sea la muestra nuestra, tiene que ser al azar, o sea. Nosotros necesitamos que sea mezclado sin mirar, sin mirar, porque nosotros después una vez lavada la, la raíz, ahí vamos a observar todos los, los defectos, la, las podumbres que se puedan encontrar, después va a venir Gonzalo, también va a ver la parte de insectos. Que es lo que haga lo que y nosotros de las que están sane, necesitamos 10, 10, 10. <tose> de Batata de San Pedrina, estamos trabajando juntamente con el gente de INTA, estamos visitando lavaderos de batatas y proveedores, metalmecánicos de estos lavaderos, para identificar posibles puntos de acción donde trabajar en mejoras de, te de tecnología de los lavaderos y de esta manera hacer nuestro aporte a la mejora de la calidad de la batata que se produce en la región. Nos vamos de Perú a San Pedro. Sí. A provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? anda? Pues, ¿Cómo bien? Lo, ¿cómo anda? Todo bien. ¿Todo tranqui? ¿Todo, todo bien? bien? Bueno, ¿qué nos trajo hoy? Nos trajo cuéntenos las variedades que nos trajo, sí. porque estaba viviendo unas cuatro o cinco variedades, ¿no? Cinco variedades. Cinco. Bueno, empecemos a describir, que bueno, está bueno mostrarlo, Tenemos, ¿no? eh, bueno, la que más se está comercializando, que es la Arapey, que es la que está ahí adelante. La Arapey es la, se podría sí. decir que es la, es la más común. La más ¿Qué común. más tenemos? Después tenemos... Vamos con la segunda. Eh, sí, la, esta es la bórega, que todos le dicen boniato ahora. El famoso... Boniato. O boniato, o batata zanahoria o también. O batata zanahoria también. O sea, yo la conocí, sí. te voy a decir la verdad, la conocí primeramente en un viaje que hice a Uruguay. Eh, y la conocí ahí y acá se está comercializando sí, mucho no se está comercializando mucho y también se está exportando se está exportando sí ah mira mira tiene un gusto espectacular tiene un color sí, muy, está muy, muy, es, muy muy muy es, muy específico sé que yo la, para la variedad de gnocchi eh, es más aguachento puede ser sí, es más eh, es mucho más aguachenta que sí me sí. llevé una, un chasco una sí. vez que hice y le tuve que agregar mucha harina sí. eh, vamos a hacer hoy unos ñoquis después de estar después de de, de hacer una descripción por, por las batatas con la batata común digamos seguro, pero el, tiro el tiro tiro el consejo sí, sí. para que eh, este boniato es, para sí, hacer gnocchi sí. no es ideal no no por ahí se usa más para fritura exactamente. O la exactamente así para exactamente bajita totalmente Eso anda bien. Tiene, tiene un gusto muy muy, muy después tenemos eh, más? tres variedades más que estamos digamos con el inta Ajá. empezando a, a probar y a producir para ver qué respuesta tiene en el campo y qué respuesta tiene después en el mercado no es cierto La composición de la batata tiene hidratos de carbono, un grupo de, de, de compuestos dentro de los alimentos que otorga energía, que podemos encontrar azúcares simples como la sacarosa que es uno de los principales y también almidones. También contiene minerales, es rica en potasio, hierro, calcio y fósforo, eh, tiene muy bajo contenido en lo que son lípidos y, gras y sodio, eh, tiene alto contenido en fibras. Es muy eh, importante el contenido que tienen vitaminas. O sea, las variedades de pulpa amarilla hacia anaranjada tienen alto contenido de provitamina A o beta-caroteno. Los vegetales no tienen vitamina A. La batata también tiene diferentes proteínas, vitaminas perdón, del grupo B, sobre todo B6, y tiene algo de vitamina C. No son grupos en proteínas, pero la batata tiene poca cantidad, pero tiene proteína de alta calidad está compuesta por, o, o contiene determinados aminoácidos esenciales. Chicas, ¿tienen alguna para probar? Sí, no, no, no, yo lo, sí, falte, claro. yo lo sí. En caso de la batata como la papa, cuando se hierve y se deja enfriar, eh, el almidón se transforma en algo más resistente. Uh -huh. Y eso es importante en algunas patologías como la diabetes. Uh -huh. eh, esto de absorberse más lento no hace pico de leucemia cuando uno termina de comer. Uh -huh. eh, entonces, en ese marco, la verdad que es un hidrato de carbono muy saludable. En la selga sabemos que sin producto no hay gastronomía. Los productores, el INTA y la Municipalidad de San Pedro vienen desarrollando hace varios años diferentes variedades de batata con calidad sanpedrina. Nos hicieron llegar a los cocineros las variedades Arapey y Boregar para poder ver sus diferencias, hacer pruebas y desarrollar recetas para poder aplicarlas en la gastronomía. Con todo lo desarrollado realizamos un recetario para poder devolvérselo a los productores para que ellos puedan entender todo el potencial que tiene el producto que desarrolla. A mí me gusta, yo, yo estoy entusiasmado y quiero que lo que es todo el grupo eh, saquemos todo algo bueno, eh, tanto sea en calidad, en conservación, eh, bueno, y el, vayamos todos para el mismo lado, para adelante. Aprender. Yo mi objetivo personal es poder aprender y poder hacer producir más calidad de la que, de la que se hace hoy por hoy.